Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube y hoy tenemos, como dijimos, en el video anterior, el anterior, no, en el anterior en la anterior del anterior, en realidad tenemos el sorteo del objeto 274A. Bien. Hoy es domingo 6 de diciembre, así que vamos a poner, ya tengo todo preparado. Vamos a poner aquí lo que tiene que ver con elegir por sorteo un comentario de canal de YouTube, no sé qué 274. Este es el video. Tiene 393 comentarios, detectados 331 comentarios diferentes, con lo cual hace que no se repitan, tipo si vos escribís, hola, qué tal, cómo estás? Y esto pones tu nick, ¿no? eh, hace que solamente el que es el nick vaya para aquí. Bien, entonces, número de premios, uno, vamos, 9 de premios, 2, número de premios 3, ahí va, vamos. Eh, vamos a lo cortito, así no lo, no lo distraigo, no, no les hincho la, las bolinguis. Para que básicamente vas a hacer algo rápido eh, Les recuerdo que tuvieron que haber dejado like Y tuvieron que haber dejado su nick correspondiente en este video Para que yo los pueda eh, Básicamente convocar o ubicar, ¿no? Por decirlo así Así que bueno, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Va Ahí va El ganador es Alexis Novo de clan Templarios, TMPL. Estoy tanto en tu grupo 2 de WhatsApp como en el Discord. Cero me gusta, <ríe> Alexis. Cero me gusta, pero no importa. Ganó el tanque, ¿qué me importa? Yo, yo quiero tener cero me gusta, pero tener canal tanque, ¿qué me importa? El segundo es eh, Mundo Anime. que Nando, sos un crack. Eh, sigue así, bro, eres el mejor. Eh, Nick odin neus del clan Troya. Un saludo para Templarios, para Troya, claro que sí. Están todos en. En. Clanes. Eh, amigos. Y eh, Franco Sole. El otro día te crucé con mi probato 65. Vos jugás con 50B. Nick Pucho 320. Bueno, a ver. El ganador, como dijimos en el video anterior, para que quede claro, es Alexis Novo. Si por algún motivo no me puedo llegar a contactar con Alexis Novo para que me diga, che, mira, estoy vivo, no sé qué, tal cosa, eh. Pasará a Mundo Anime. Si no, pasará a Franco Sole. Bien, pero en principio el ganador es Alexis Novo con dos suplentes, ¿bien? Así que bueno, amigos. Muchísimas, muchísimas gracias Espero que, eh, nada Como siempre, eh, disfruten De los premios que traemos aquí Y que, bueno, en principio Lo hayan pasado bien Muchas gracias y nos vemos en la próxima Chau chau